Eres mucho más de lo que crees, porque haces bastante menos de lo que puedes. Sabemos que nos sentimos bien al finalizar cosas pendientes, al terminar proyectos personales o laborales, al completar las pequeñas tareas de casa, al ayudar a otros con nuestras palabras de aliento o cuando los escuchamos con paciencia, pero lo importante es que todas esas acciones tienen algo en común, nos hacen sentir bien por sí mismas. Porque no sirve de mucho ser la mejor persona del mundo, o tener el corazón más noble si lo encierras en un cajón donde nadie lo puede disfrutar, ni siquiera tú. Sé que eres una persona que quiere expresarse, dejarse ver, mostrar sus talentos, y en definitiva brillar como sabes hacerlo, aunque también sé que tienes miedo, del que dirán, de si serás suficiente, de si puedes ofrecer algo útil a los demás, o si, por el contrario, te juzgarán como tú también has hecho en ocasiones. Quizás no lo habías pensado antes, pero si tú sueles juzgar, lo normal es que creas que los demás también lo hacen, y lamentablemente casi todos pensamos igual, aunque sea de forma inconsciente. El responsable directo de esta regla no escrita es el miedo, el mismo que nos separa y convierte en enemigos a todos los que somos distintos, ya sea por raza, color de piel, idioma o simples costumbres. Por fortuna, también tengo la seguridad de que tienes algo muy especial que ofrecer y que puedes darle mucho más uso del que le estás dando. Lo sé, porque tengo la suerte diaria de presenciar asombrosas transformaciones, las de personas como tú, que más allá de haber perdido su amor, lo tenían oculto al otro lado de grandes muros de un castillo llamado pasado. Por eso te invito a que te muestres más, a compartirte y a sacar lo mejor de ti sin miedo al qué dirán, enfocándote especialmente en aquellas acciones que te hacen disfrutar y se te dan bien simplemente porque la luz que desprendes al brillar puede ser el faro que otros muchos están esperando. Mahatma Gandhi dijo, la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer, resolvería la mayoría de los problemas del mundo. Soy Miguel Ángel Pérez Ibarra y esto es Emoconciencia.